Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido una vez más al canal de Amenofis. Hoy traemos algunos testimonios acerca de este, esta sustancia tan poderosa que se nos ha hecho conocer en este último tiempo y que bueno, ya vas juntando testimonios por todos lados. Así que bueno, te voy a dar algunos reportes externos de algunas enfermedades tratadas con Hormuz. Por ejemplo, la enfermedad del Alzheimer. 24 personas con enfermedad de Alzheimer en una residencia fueron tratados con hormuz a razón de 2 onzas por persona durante un periodo de 30 días. Todos ellos fueron liberados de forma normal en el periodo de 30 días. La enfermedad de Alzheimer parece ser el agotamiento de los materiales en estado M del cuerpo. El trastorno bipolar. Cerca de 100 personas... Con mayor o menor gravedad del trastorno bipolar han respondido bien a los materiales en estado M, terapia del aceite esencial de aromoterapia son complementos útiles de los elementos en estado M con trastornos bipolares Cáncer 38 de los 40 personas con cáncer tratados con estos materiales han hecho recuperaciones completas la dosificación del Hormuz es de 2 a 6 onzas de Hormuz húmedo durante un periodo de 2 a 6 semanas, dependiendo de la severidad del cáncer. Más recientemente, una botella de 2 onzas de Hormuz se consume con el tiempo de un mes y ha provocado la remisión completa de 4 mujeres con cáncer de mama, 2 personas con otros tumores y 4 personas con lupus. Los tipos de cáncer... ...que han sido tratados con éxito incluyen el cáncer linfático, cáncer de mama... ...cáncer de hueso, leucemia, tumores cerebrales, cáncer de próstata, cáncer de pulmón... ...cáncer de garganta, cáncer de ovario, cáncer de tiroides y cáncer uterino. Para la diabetes, la diabetes responde a el hormús. El vanadio cromo, porque contribuye al bloque de construcción para reparar el páncreas... Y B6, cerca de 250 personas con diabetes han sido tratadas 100% correctamente. Para enfisemas, 5 personas han recuperado completamente de enfisema utilizando hormuz, fortaleció su sistema inmunológico y lo despertó para que no enfermen. Para la enfermedad del corazón, 6 personas se han recuperado de diversas enfermedades del corazón utilizando los materiales en estado M. Para el lupus, ...varias personas han hecho recuperaciones completas de lupus... ...para la esclerosis múltiple... ...seis personas han hecho recuperaciones completas de esclerosis múltiple... ...distrofia muscular, osteoporosis y sida... El, ...los testimonios son demasiados... ...por lo que ya cuando uno recomienda Hormuz... ...ya no pregunta qué enfermedad tenés... Simplemente el Hormuz va y hace su trabajo, ya que lo que hace es liberarnos de la opresión que mantiene a nuestro sistema inmune abajo. Por lo tanto, con un sistema inmune alto no hay enfermedad que pueda. Si buscas un buen Hormuz para levantar el sistema inmune, te recomiendo se lo encargues a Alejandra Bugnone a través de su página Hormuz barra Ultra en Facebook. El Hormuz cura y regenera, aclara la mente, revitaliza las células y te mantiene vital. Así que le puedes decir chau a la farmacia, chau al hospital y chau a la enfermedad. Hormuz Ultra. El Hormuz Ultra es la cura de todo el sistema inmunológico del ser humano. El Hormuz Ultra no es solo Hormuz. Lleva añadidos moleculares de metales nobles a nivel nanomolecular. De plata, oro 24 quilates. ...platino, magnesio puro, etcétera... ...y el Black Ormus, además del doble de nanocoloides... ...en 200 mililitros de cada uno. Está purificado y con agregado de orgánico... ...Amrita, del océano profundo... ...que eleva la energía celular al 100%. Es un modulador a nivel funcional... ...actúa sobre las mitocondrias... ...y equilibra todas las funciones del organismo... ...por ejemplo... Si tenés la presión alta, te la baja y viceversa. Alejandra Bugnone nos habla del Magic Water. ¿Cómo es que surgió? Ella dice que ha surgido a pedido de las personas. El Magic Water. Reúne todos los productos con el fin de apuntar al bienestar y a la longevidad. Agradezco a la motivación y al requerimiento de todos mis amigos. Dice Alejandra Bugnone. El Magic Water está formado por oro monatómico líquido, nanooro de 24 quilates, nanoplatino puro, magnesio coloidal, plata mil, y elementos que detienen el paso del tiempo. Reproduce el agua del valle sagrado de los Incas en Vilcabamba, lugar en Ecuador donde alcanzan edades avanzadas de más de 120 años, con apariencia de una edad biológica mucho menor. Es el agua la que mantiene a las células conservadas, además de una actividad física diaria y un ambiente con bajo nivel de estrés. Así que, dice Alejandra, que comencemos por el agua. Este producto se puede tomar 5 mililitros por día o diluir 100 mililitros en un litro de agua mineral. Así es como podemos disfrutar de este elixir todos los días. Para mejorar nuestra calidad de vida y prevenir enfermedades. Nuevamente... ...gracias, en el nombre de Alejandra y de todos. Este bloque fue presentado por Hormuz Black... ...potenciado con 200 mililitros de nanocoloides de metales nobles... atóxicos, platino, oro 24 quilates, plata y etc. Más Amrita, que es un orgánico del océano profundo... ...sin enjuagues ni químicos, el mejor. Alejandra Bugnone es la persona que desde que me conoció... ...empezó a convidarme con estos productos y es por lo cual hoy hago una notable mención de ella en mi canal. Ella es la persona que literalmente me salvó la vida y me trajo de vuelta a la realidad de padecer una afasia. Pasé a padecer una afasia controlada por estos elementos que hacen que el plasma trabaje en el cuerpo de manera coherente y bueno, no permita que una persona con demencia provoque actos que le puedan dar consecuencias nefastas. Así que bueno, hoy quiero agradecerte Alejandra por tu noble gesto hacia mi persona y por haberme alargado los días y bueno, por haberme hecho estar mejor. Yo estoy mejor, lo reconozco, eh, lo pueden ver todos los que vean mis videos que en los videos de atrás yo no estoy como ahora y que bueno, ahora estoy mejor, la verdad es eh, una historia larga que tendría que contar como un testimonio pero bueno, ahora lo dejo así como un testimonio cortito más. Alejandra Bugnone está buscando socios para poder ampliar sus horizontes y poder tener un mejor laboratorio para trabajar con más productos y con más cantidad. Así que, bueno, si estás buscando colaborar como socio activo de una empresa con fines humanitarios, yo te recomiendo que te pongas en contacto con Alejandra Bugnone y, bueno, que van a congeniar y van a llegar a hacer buenas cosas. Así que, bueno, lo dejo en tus manos. Esta es la información. Te mando un abrazo y te espero en el próximo video. Nos vemos. chao.